¡Tesoro! ¡Enséñales cómo se hace, hijito! ¡Tú vas a ganar el concurso! ¡No diga eso! ¡Nyoño es mejor actor que Kiko! ¡Va a ganar mi hijo! Los dos están en un error. La mejor actriz de este reparto es mi sobrina, Patty. Además, es muy bonita. Ella tiene que ganar el concurso y ser la nueva figura infantil de la actuación. ¡De ninguna manera! ¿Ah? ¡El chavo tiene que ganar porque lo preparó Don Ramón! Oh. ¿Y eso qué tiene que ver? Oh. ¿El chavo Hacen caso Mejor vámonos a jugar al patio de atrás A ver, esos rijosos de la vecindad, quietos, todos contra la pared están arrestados por entorpecer el orden. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?